Hola, buenas. Soy Alana Gessa, artista y mentora de danza oriental y estoy aquí en este espacio que se llama el Jardincito para invitarte a mi nuevo taller de danza oriental y trabajo energético para trabajar estas dos herramientas como un trabajo más completo y más profundo e incluso si nunca has bailado la danza oriental, no te preocupes que ya vas a salir bailando desde este taller. Te espero.